Nuevas oportunidades y dónde está el negocio, dónde ha estado el negocio, este negocio que se ha hecho, porque se ha hecho un pedazo de negocio con el tema de USDC tremendo. Y hay gente que no ha caído porque, claro, no estaba expuesta, pero vais a ver dónde narices estaba la pasta, dónde se ha movido y dónde ha estado. Eh, tenemos nuevas oportunidades. Eh, hoy hablaba con alguien en, en el canal City Life eh, Virtual y, bueno, pues hablaba de que si la stablecoin USDT es la que se va a quedar, que si tal. Y mira, yo os voy a decir una cosa. Hablando el vídeo que he hecho en el otro canal, que lo tenéis, bueno, os lo dejo por aquí arriba, creo que, que saldrá ahora. Pam. Um, sobre el tema precisamente de las USD de, de las stablecoins, cómo deshacernos de ellas, etcétera, etcétera. Eh, Si uno de los riesgos que tenemos que eliminar es el riesgo de cambio, eh, eh, en el momento que las CBDCs empiecen a funcionar, tengamos el dólar digital y tengamos el euro digital, ¿por qué motivo? Y, y bueno, y esto además también lo lanzo, ¿no? como pregunta a toda la comunidad, ¿por qué motivo íbamos a utilizar stablecoins? ¿Para qué? Si ahora mismo las utilizamos y en algunos momentos porque no tenemos eh, cambio a euro o a dólar ¿para qué narices voy a ampliar yo mi riesgo? ya bastante estoy en un mercado de muy alto riesgo que en 10 minutos como hemos podido ver, puedo perder todo mi dinero ¿para qué narices? voy a no, no, no lo voy a utilizar porque es que eso es malo, viene de los bancos centrales y si lo vas a usar lo vamos a usar todos esa es la realidad, luego lo que queramos ver y queramos ser cínicos o lo que sea yo voy a utilizar lo que en el mercado ¿vale? me venga mmm, más a mano lo que, lo, que, lo que me dé más beneficio y lo que me facilite las cosas, es lo que voy a utilizar en el mercado lo que utilice en mi vida cotidiana ya veremos, ya Dios dirá pero yo en el mercado voy a utilizar lo que más facilidad me dé qué tontería es esa de es que las CBDC son de los bancos centrales pero si nos vamos a comer igual con lo cual, personalmente, ¿eh? luego ya cada uno que me, me, me llame y de decís lo que pensáis. ¿Para qué voy yo a hacer un cambio a mm, USDT si tengo euros digitales o dólares digitales? De hecho, ahora mismo, yo no cambio a Titer o, o a USDC o, a no ser que sea estrictamente necesario porque no me quede más remedio porque en un futuro el par no exista. Pero si no, siempre estoy en USD o en euros, directamente. Con lo cual, cuando exista ese euro digital, o ese USD digital, o ese dólar digital, ¿lo voy a utilizar? Claro que lo voy a utilizar. <risa> ¿Que no me gustaría, que no me gusta y que me jode y que tal? Sí, claro, evidentemente. ¿Que voy a intentar utilizar efectivo siempre que pueda? Por supuesto, y ya sabéis que es algo que yo digo siempre, el efectivo. ¿Por qué? Porque eso es libertad los listos de turno, los controladores y los subnormales de, de cajón ¿vale? es que es que tienes algo que esconder no, lo que no sale de los cojones es que los demás sepan hasta cuando voy al váter a, a, a limpiarme y no me da la gana, porque es mi intimidad y lo que yo haga, y si me compro un chicle o si me compro una bolsa de palomitas o unas patatas fritas es mi problema, lo hago yo porque quiero porque me da la gana, y no lo tiene que ver nadie ni me lo tiene que controlar absolutamente nadie y esto es así. Y esa es la lucha. La lucha es esa. No la lucha está en el tipo de moneda o quién la emite o quién... Si la moneda que vale para comprar y vender es la que te emite tu banco central, sea digital o no. Esto es una realidad. Lo que tenemos que evitar es que desaparezca el efectivo. Pero claro, están los subnormales de los países nórdicos que ya pues, han cedido. Pero esos son los listos. Esos son los avanzados. O son los controlados. Eso depende de cómo cada uno se lo haga ver. En fin, decía Nietzsche que el destino de los hombres está hecho de momentos felices, que toda vida tiene momentos felices, pero no épocas felices. Y yo os digo, está muy bien, ¿no?, tener momentos felices, como dice Nietzsche. Yo sí creo en épocas felices, pero creo en épocas felices cuando haces lo que quieres, como quieres, donde quieres y con quien quieres. Si te estás autolimitando o te están limitando quien te limita, quítatelo de en medio. Y si tú te autolimitas, elimina esas barreras y haz realmente lo que tú quieras hacer, lo que realmente te llene, y entonces tendrás épocas felices en vez de esos pequeños momentos de felicidad. Ni más ni menos. Vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita que. <ríe> Para saber cosas muy majas. Bueno, último minuto que dicen aquí en CoinMarket Telegraph: <ríe> que bueno, pues que USDC recupera lentamente su paridad con el dólar. Ante las noticias sobre que se van confirmando sobre la resolución del su caso, eh, bueno, dice que el 50% de los depósitos no asegurados, de los no asegurados, porque es que, es que en Estados Unidos hay cosas, eh, aquí los depósitos se aseguran per se, es la ley en Europea y la ley española. Entonces bueno, eh, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay depósitos asegurados o no asegurados. Eso va en función de lo que tú pagues por tu cuenta. Entre otras cosas, vale. Entonces, aparte de las legislaciones que hay, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces bueno, parece que el director de inversiones de Unlimited Funds eh, ha dicho que bueno, bueno, todo eso está en marcha y que ya empiezan a, a hacer cositas que, que están muy bien y a pensar en que bueno, pues muchos, ha, mucha gente, ahorradores, empresas. Bueno, pues que si por lo menos recuperen la mitad, algo ya, algo ya es. vale. También eh, nos habla de eh, que la uniastalía de, de USDC provoca un efecto también dominó en otras stablecoins. Y aquí es curioso que dice que adiós a los bancos, porque por eso se creó Bitcoin según la comunidad cripto. A ver, Bitcoin no se creó para cargarse a los bancos. Bitcoin se creó para hacer una banca de otra manera. Um, y eso no lo vamos a hacer. O sea, olvida, olvidaros. Es lo que decía antes, ¿no? Si, si con el tema del USDT... El USDT es enano, es ridículo, muy pequeñito. Si Bitcoin es algo muy pequeñito, muy chiquitín... Dentro de todo el mercado, es, es nada. Eh, ¿Puede ser muy grande? Sí, por supuesto. Pero todavía es muy chiquitito, es un mercado muy pequeñito. Entonces, eh, pensarte de momento, ¿vale? Que, que los bancos y tal, si nos vamos a hacer deshacer de ellos y van a Dios por Bitcoin me parece que sería una, pensar eso una, una auténtica memez más bien pensar que Bitcoin será un producto, será un medio, será un lo que sea que sea en un futuro, absorbido por los bancos. Que toda esta revolución eh, que ha habido cripto, la revolución que hay de, de las criptomonedas, ayude a que eh, en un futuro cercano eh, se cambie un poco la forma de hacer banca Sí, pero es que lo estamos viendo. Cada día las comisiones de los bancos siguen siendo más caras. Los bancos siguen haciendo lo que sale de las narices. Nos, nos alejan y nos controlan el, el cripto, los mismos bancos, eh, los de siempre, con sus prácticas abusivas. Continuamente, continuamente. No solamente prácticas abusivas, sino prácticas negligentes. O sea, quien piense que es que eh, Bitcoin va a solucionar ese problema, porque Bitcoin se ha utilizado como moneda, se ha utilizado como valor, es una sola de las cosas uno solo de los productos, uno solo, un solo de, los, de la cantidad de efectos eh, financieros o, o, o de mecanismos financieros que puede tener un banco. O sea, eso es tener la mente muy pequeñita para realmente lo que es la banca. La banca es mucho más allá que una moneda, la banca es mucho más allá que un valor. O sea, eh, pero claro, el problema es que la comunidad cripto en general tiene una educación financiera mala. Mala. Y por eso se lo creen. La, la, ya, ya la gente normal ni os cuento. Estamos hablando de que ese 3 al 5% de la, del mundo que tiene una educación financiera un poquito mejor y está dentro del mundo cripto, piensan que tiene una educación financiera brutal y son unos paletos muchos. Pero la gente normal ya ni os cuento. O sea, si nosotros somos unos, unos paletos mentales en cuanto a, a lo que es, por ejemplo, todo lo que pueda abarcar en productos la banca, que no lo cubre Bitcoin. Ni de lejos, no cubre ni un 10% de eso. Imaginaros la gente normal, la gente normal de la calle, que no quiere saber, no, que le da igual, que a mí... Que, eh, yo que No tendré nada y seré feliz. Adiós a los bancos, por eso se creó crypto, Bitcoin, de verdad. La comunidad cripto, todos, vale en general, no los tenemos que hacer ver por esos titula, con esos titulares. ¿Y quién dice eso? Nos lo tenemos que hacer ver, de verdad. En fin, eh, ¿qué pasa con el mercado? Pues con el mercado pasan un montón de cosas. Lo primero es que Bitcoin está intentando hacer un pequeño rebote en la línea de tendencia, intentar recuperar la zona de resistencia que ha sido un soporte anterior. No creo que lo vaya a conseguir de momento. Eh, si nos vamos a, al cierre de futuros del CME, me dice 19.900. 65. Uh, si nos vamos a 4 horas, ¿qué me cuenta? Mm, 20.090. Bueno, pues vamos a, a dejarlo en 20.000. ¿vale? Eh, necesitaríamos una, estar rondando los 20.000, estamos en 20.300. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos abriendo un gap positivo. Posiblemente cuando toque la apertura del domingo, si no se produce antes, vamos a caer. ¿vale? Vamos a caer a, a esa zona de los, de los 20.000. ¿Que podemos seguir cayendo? Por supuesto que sí, que podemos seguir cayendo. De momento lo importante es esta zona vale, Que teníamos marcada como zona de seguridad Zona que no debíamos perder Junto con la línea de tendencia La línea de tendencia parece que de momento eh, Sirve de pequeño muelle Ahora vamos a ver otras cosas Que no hemos visto antes ¿Vale? Pero en principio 18.600 aproximadamente La zona del de siguiente, siguiente soporte vale, Que fue soporte En toda esta zona de mínimos Luego fue resistencia Pues ahora debería actuar como soporte pues es posible que lleguemos a probarlo. Que no se llega a probar, oye, mejor. Creo que lo que queremos todos es intentar ser positivos, pero el RSI de, de diario me dice una cosa completamente diferente y lo que me está diciendo es que por mucho que vayamos a ir a intentar ir otra vez a la línea de tendencia, a poco que haga un par de dientes de sierra en ese camino, eh, pues ya estamos ahí. ¿vale? Eh, creo que sería bueno que el RSI se desgastase en diario y fuera a la parte inferior, más un par de dientes de sierra, pues estaríamos en esta zona, inclusive un poquito más abajo, cosa que estaría bastante bien. A mi modo de ver, claro, y luego eso depende de la estrategia que, que estéis teniendo cada uno de vosotros. Yo sé que hay mucha gente que está jodida, ya lo siento. Eh, hablaba, por ejemplo, con, con una alumna y bueno, pues que está preocupada con el tema de USDC, USDT, que bueno, pues yo he hecho el vídeo en el otro canal con el tema de, de las stablecoins, que, que es lo que yo hago para evitarlas. Eh, y me decía que, bueno, pues que ya estaba muy bien en Bit2Me, que aunque ten, tenía USDT ahí con el cambio, que bueno, pues que no le que no estaba preocupada, pero que claro, irse a lo mejor a otro sitio, eh, le parecía muy arriesgado, sinceramente, a mí lo arriesgado, y como yo se lo contestaba, ¿vale? Lo arriesgado y lo valiente para mí es estar en Bit2Me eso me parece muy arriesgado y muy valiente pero oye, que cada uno está, debe estar dentro de la plataforma que, que crea conveniente y que, en el que se sienta a gusto si tú en un mercado o una plataforma no te sientes a gusto, salte, vete y, y, y olvídalo, hay otra cosa mariposa ¿vale? igual que en una operación, cualquier operación en la que estéis que te sientes mal, que te pegas taquicardias, que salte vete, vete de ahí, vete de ella, ¿vale? no, no, no, no, no, estés, no estés con esa operación salte bien eh, bueno, en la otra zona que teníamos, teníamos el TP1 marcado. Aquí está, estamos con la media de, de 200. Esperemos bueno, pues que no se pierda y que la podamos, la podamos sostener. Eh, en cuanto a lo que es el cierre semanal, fijaros cómo. <ríe> eh, ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Bueno, lo, lo hemos dicho a lo largo de esta semana. Perder esta zona, esta zona que hubo aquí de apoyo, con todo este cuerpo, era una cosa muy mala. Perder este punto de pivote en la zona de los 20.800, 20.900, es una cosa peor todavía. ¿Dónde nos lleva? A mi modo de ver, nos lleva al soporte semanal, que no es ni más ni menos que esa franja roja que hemos hablado en la zona de 18.000 y 18.000 y medio, ¿no? Eh, para esta zona que tenemos aquí. Entonces, eh, pues bueno, pues ahí lo ahí lo tenemos, hemos perdido la M20 o estamos perdiendo en semana la M20, yo no creo que la vayamos a recuperar en esta semana. Eh, se ha acelerado la caída, 9.37 lleva semanalmente, creo que terminaremos cerrando con sobre un 10 una cosa así. Y que, bueno, de momento creo que esta zona de soporte va a ser una realidad. El centro de la zona de soporte lo tengo en 18.200. Y a ver qué tal, el BLX, eh, igual el BLX de ayer, en la línea que tenemos aquí horizontal, que no es una línea que yo tenga aquí tirada por casualidad, ni que. Joder, que no, que, que crack ese, ¿no? Se ha tirado una línea y justo ha rebotado ahí. ¿Qué va, qué va? Ahora os voy a enseñar qué, qué línea es esa. De momento vemos cómo el volumen ha seguido subiendo y nosotros hemos seguido cayendo. Que ya tenemos una vela martillo, eso es bueno, ¿vale? a por en diario, pero claro, es de viernes, vamos a ver cómo abre el lunes el sábado, fin de semana, no, no tiene nada que ver entonces, esta vela que tengo yo aquí o sea, perdón, esta línea que tengo yo aquí no es algo que me haya inventado, ni algo que me haya dado por ahí decir, joder, qué visionario es este señor no, no, 19.672 ¿y por qué está ahí? pues vamos a, a ir para atrás para que veáis que es que no no es que ponga las cosas eh, por casualidad, ¿veis? todos estos techos antes de romper esa zona antigua, eh, no para arriba vale, pues seguimos porque claro, es que parece que, que GT inventa las cosas, y ahí lo tenemos, y es el cierre que teníamos, de sus máximos históricos que hubo en el año 2017, y que tanto nos ha costado pasar, pues bueno, pues ahora nos estamos apoyando en ellos, que es lo normal, es lo lógico, probarlos una vez, ya los hemos probado una vez, nos hemos ido un poquito más abajo, los probamos otra vez, bueno, si los probamos otra vez, ya os digo, eso sí, ¿Vale? Si lo probamos otra vez y perdemos esta banda, ¿veis todas estas zonas que hay aquí de... Mm, más o menos en la zona de 18.200? Si perdemos esta zona de 18.200 ya pienso y ya creo yo, ¿vale? La zona de soporte que, que no hemos estado hablando, ¿vale? La, esta zona roja. Yo creo que nos vamos allá, vamos a hacer un nuevo mínimo. Porque ya como expliqué en un vídeo anterior uh, eh, y me harto de decir también, aunque tú rompas una línea de tendencia... ¿Vale? Pues como podía ser esta. Entonces, toque, toque, la rompes. Aunque tú rompas esa línea de tendencia, mientras no pases el punto de pivote importante anterior que tú tienes, no haces nada, no has, no has cambiado la tendencia. ¿Vale? Entonces, de momento, al romperla, como ya teníamos un mínimo, pues bueno, hemos hecho otro máximo. Vamos a ver si este mínimo está de caída, se nos queda en esa zona de 18.000 y pico, y es un mínimo ascendente importante de verdad, y nos vamos otra vez para arriba. Eso sí podría implicar algo, pero para que eso pase todavía nos vamos a ir a mayo, por lo menos junio, mayo, mediados de mayo por lo menos, a 12 meses ya del halving. Bueno, y dependemos de un montón de cosas que pueden pasar con la economía global, aunque haya personas que se empeñan en decir que no tiene nada que ver, que no importa, que de verdad, eh, joder, en fin, no quiero, no quiero tampoco ir poniendo el, el dedo en la llaga. Eh, en cosas que bueno pues no A esto va ahí eh, en fin eso es lo que eso es lo que hay ethereum por su parte bueno pues hoy rebotando haciendo una, una vela bastante bastante maja el total market cap evidentemente también lo paje, bueno tiene esta mecha en la parte superior un poco indeciso y la dominancia de bitcoin se ha ido al alza ha ido mucho más al alza ha estado haciendo un poquito de pupa y y ha habido algunas eh, altcoins que han sufrido un poquito a lo largo del día. Otras, bueno, pues ya vemos que sigue la sangría en las altcoins. Y espero que entendáis, por lo que yo no he, sigo insistiendo en la, la cartera. Lle, va a llegar su momento y va a ser una cartera que quede dinero. Incluso haremos una gráfica como esta. Una gráfica... Mmm, no sé si tengo por aquí alguna. Mmm, no, pero bueno, ahora os, ahora os enseño porque lo tengo aquí, si lo, si lo debo tener. ¿Veis aquí que pone ADA más ETH más tal? Entonces, esto es una gráfica, ¿vale? Pues Ethereum, BNB, XRP, Doge, DOT, UNI, Litecoin, Bitcoin Cash, LINK, ¿vale? Pues esto es, esto es una gráfica que me indica cómo todas estas monedas, ¿vale? Están comportándose, es decir, si mi cartera estuviese conformado por esto, ¿cómo se estaría comportando mi cartera? ¿Cuánto subiría o bajaría? ¿Vale? Entonces haremos la cartera y haremos esta gráfica, os la compartiré para que la tengáis todos, eh, y veremos en su momento, cuando empecemos a entrar de verdad, los beneficios totales que nos va a dar medios en cada momento, ¿vale? y podremos marcar objetivos, podemos ver figuras dentro de, de esa gráfica total. Por cierto, muy importante, el Total Market está metido, vamos a ponerlos en semanal, porque lo vamos a ver bastante mejor. El Total Market, eh, lo digo por el tema de las oportunidades, ¿vale? El Total Market está aquí, veis que tiene un toque, dos toques y tres toques en la línea de tendencia de caída. Eh, si lo vemos por la parte de abajo, por la parte de mínimos, bueno, pues tenemos esta zona y tenemos ya pues esta zona de estos toques, dos toques, tres toques. Eh, ¿Cuánto tiempo pensáis que podemos seguir dentro de esta cuña descendente? Una cuña descendente, ya sabéis que lo que tienen son implicaciones alcistas. Cuando se rompa para que se rompa tenemos que haber pasado los dos tercios estamos justo yo creo que esta para mí esta zona es la zona de los dos tercios con lo cual quizás todavía nos toque venir a tocar una parte inferior para luego ir a una parte superior y ya romper eh, justo fijaros que este movimiento que acabo de hacer simplemente caer aquí y volver a subir aquí solamente eso me está marcando la fecha eh, 12 de junio del 23 si lo veis en la parte inferior de la pantalla solamente ese rebote entonces paciencia porque cuando tenga que llegar llegará y podremos hacer cositas ¿vale? esto quiere decir que es en julio de 23 cuando... no, ni de coña no quiere decir nada si no sabemos la fecha simplemente eh, porque veáis un poquito ese simple efecto de hacer pim pam tomar la casitos, pues 12 de junio del 23 si es pim pam pum eh, ya estamos hablando de julio del, 20, del 23 24 de julio del 23 pleno verano A ver. oye ojalá rompa antes se vaya un poquito antes arriba, mayo, a abril y luego haga un pullback, y luego ya, pues sí, ya nos vayamos para arriba, y tengamos un mercado hipermegalcista. Pero, vamos a tener esa paciencia, vamos a estar, vamos a observar, y en base a eso, vamos a poder tomar decisiones eh, en condiciones. Eh, lo que decía, bueno, pues muchos altcoins sufriendo, o por porcentaje de cambio, vemos que hay otras, pues bueno, la library Gates, cosa, cosas menos importantes, los, los cortos de Bitcoin, siguen subiendo un 10%, eh, monero, Dinerito, eh, digamos, oculto, pues ahí un 3,72. Eh, Matrix sigue subiendo un 3,14. Eh, Ethereum ahí ya hemos estado viendo que había estado subiendo un poquito. Bit2Me, ya, un 2,22. Nexo, un 2%. Bueno, pues eh, Crypto.com también unos 75. Se están intentando mantener ahí como pueden. Eh, las IOTAS también, eh, los shares es decir, y bueno, todo lo que suene a Exchange un poco decente y a Banco Cripto, pues más o menos manteniéndose, recuperándose un poquito gracias a este empujoncito que dan las, algunas noticias eh, sobre, sobre el tema de Circle y todo esto que está, que ha pasado. Bueno, pues eso es positivo y a ver si la semana que viene tenemos una semana de recuperación en la cual eh, podamos, bueno, pues hacer alguna, alguna cosita decente. En fin, vamos a terminar viendo Bitcoin para no enrollarnos demasiado. Eh, seguimos eh, dentro de vamos a ponerse en cuatro horas, que nos mola un poquito más eh, dentro de esta zona que veis que ha hecho un suelo, ha ido para arriba ha hecho otro suelo, viene a tocar arriba esto no a ver, no son suelos como tal vale pero simplemente tenemos un mínimo un mínimo más o menos a la misma altura un poquito más arriba una W, eh, que podría cerrarse y ser más arriba, sí, pero ah, hemos cerrado gaps antiguos, anteriores de ahí del, de los futuros del CME y poco más ya iríamos viendo, lo importante es eh, cómo esté la apertura del lunes y sobre todo ya el martes con más volumen a ver qué narices hacemos y cómo se lo toma el mercado. Si hay una buena recuperación, oye, fantástico. Sería genial. Eso no quiere decir que después no podamos volver a caer, ¿vale? Así que estaros muy atentos y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.